Su cerebro no está funcionando. Será que no quiere pensar en lo que pudiera pasar si la mayoría en la nación empieza a gritar Revolución, ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! señor presidente. ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey! Lo que traes en la mente es muy diferente de lo que piensa tu gente. ¿Quiénes son tus? Señor presidente, lo que traes en la mente es muy diferente Señor Presidente, lo que traes en la mente Es muy diferente de lo que piensa tu gente ¿Quiénes son tu gente? Oye, señor Presidente, son los que quieren ¿Será que no quieres pensar En lo que pudiera pasar Si la mayoría en la nación Empieza a gritar Revolución Señor presidente Lo que traes en la mente Es muy diferente De lo que piensa tu gente ¿Quiénes son tu gente? Señor presidente Quiere